No temas amar demasiado a la Santísima Virgen. Nunca la amarás lo suficiente. Y Jesús estará muy contento pues la Virgen es su madre. Santa Teresita del Niño Jesús, ruega por nosotros.